Muchos recuerdan al actor Anthony Hopkins en su papel del temible Dr. Hannibal En la oscarizada cinta El silencio de los inocentes También es recordado por su personaje en el reciente largometraje de Netflix, Los dos papas Aunque resulta un tanto difícil La personalidad del actor británico no es nada parecida a la de esos y otros personajes que él ha interpretado Hawkins es, en realidad, un hombre de espíritu alegre al que también le encanta hacer reír a los demás. Una enorme prueba de ello es su más reciente video publicado en su cuenta de TikTok, donde se le ve mover su cuerpo a ritmo de merengue. En el audiovisual se ve al famoso actor bailando, muy a su manera, tu sonrisa una de las canciones más exitosas del merenguero puertorriqueño Elvis Crespo. Para la ocasión, el intérprete británico lució un colorido atuendo conformado por una bermuda roja y una camisa estampada al estilo floral, y esto complementó su look con unas gafas oscuras.